Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y hoy tenemos aquí, por supuesto, claro que sí. Esperen que me tomo mi cafecillo, que es muy temprano, son las 10 y media más o menos de la mañana. Así que nada, eh, es muy temprano para mí. Bueno chicos, eh, en honor al señor Emma González, al señor Ace Al, claro que sí, estamos haciendo este... Mini análisis, como me gusta hacer a mí, de, de los tanques eh, que se lo merecen. La verdad que este es una bestia. Este en particular es el Rain Metal Scorpion. No sería el Scorpion G, básicamente, ¿por qué? Si vos, que estás del otro lado, te estás preguntando cuál es la diferencia entre el Scorpion G y este, básicamente pasa por el camo. Bien, este tiene, si vamos a la parte exterior, el camuflaje de este vehículo es este. O sea, es el gris, el gris... Eh, Alemán podríamos decirlo Pero si vas a estilos predeterminados Te das cuenta que tiene Aquí tiene el Panzer Scorpion El Panzer Scorpion ahí con la arena como se puede ver Y tiene como unos escorpioncitos Creo que está todavía en la tienda premium me parece Así que lo pueden llegar a adquirir si quieren Si les parece bien eh, Yo simplemente les voy a Les voy a dar una pequeña reseña de lo que es este tanque Para aquellos que no lo tienen y para aquellos que lo tienen Simplemente que nada Que lo sigan disfrutando porque es una bestia Realmente estoy muy muy contento Estoy muy... Sigo emocionado Sigo contento porque la verdad es que Hace tres años que quiero este tanque Y hace tres años que no lo podía comprar Por una cuestión o por otra No lo podía conseguir y bueno Ahora me como decía recién Gracias a Emma que me lo ha regalado Es una locura y es que es una bestia Realmente yo tenía muy buenas A ver yo tengo la cuenta Sheriff, ¿bien? Con lo cual he jugado con el tanque varias veces, muchas veces, pero una cosa es jugar en la cuenta Sheriff y otra cosa es jugarlo en tu cuenta eh, que es totalmente distinto porque en la, en la Sheriff tenés, como siempre les digo, en los directos que hacemos... Es muy difícil probar un tanque en la sheriff. Porque tenés una mira roja que dice: Chicos, yo entrego oro. Si me matas, te doy 250 de oro. Entonces se me lanzan como perros. Que está bien porque está hecho para eso. Está hecho para que nos divertamos y la pasamos bien. Aunque yo a veces me tiltee. <risa> Pero más allá de eso, igualmente. Déjenme decirles que eh, la, la cuenta sheriff es para eso y está muy bien. Eso por un lado. Ahora. El tema pasa cuando realmente querés probar un tanque y cuando querés ver cómo funciona, ¿no? Entonces ahí es cuando se complica realmente porque en, en otro caso se me es, es muy muy difícil realmente probar un tanque. Ya les digo, sin que me estén focuseando como si no hubiera un mañana y me llenen de oro, ¿no? Por supuesto. Entonces en este caso sí, lo tenemos aquí peladito y, eh, y yo se los traigo para que lo, lo puedan observar. Vamos primero a la tripulación, la tripulación es la del Jet Panzer e 100%. Hay algunas cuestiones que yo realmente cambiaría, tal vez, en lo que sería la tripulación. Lo que pasa es que, ya te digo, el Shotpanzer 100 es un es que no tiene absolutamente nada que ver con este Scorpion. Eh, entonces, no tiene nada que ver. Por eso, por ejemplo, la tercera habilidad que le puse es freno con embrague. ¿Por qué al Shotpanzer 100? Porque no rota, porque no gira, porque necesito que tenga un poquito más de agilidad a la hora de moverse. Eh, Tal vez acá en este Scorpion no sea tan necesario. Tal vez sea mejor una marcha suave o una conducción todoterreno. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Panzer 100, repito, ¿para qué le voy a poner una conducción todoterreno si no se mueve? Va a dos por hora. ¿Para qué le voy a poner una marcha suave? Que es mejorar la precisión al disparar en movimiento. Si con el Panzer 100 creo que nunca vas a disparar en movimiento prácticamente. Entonces, por eso les digo que hay unas cositas que realmente no son las que corresponderían, ¿no? Eh, tal vez acá ya les digo podría ir eso acá a ver en lo que es el, el artillero disparo tal vez disparo instantáneo eh, no estaría no estaría nada mal y yo lo tengo con um, reparaciones porque recuerden que el resto de los tripus porque ya tan se creo que tiene tres más todavía eh, creo que son 7 tripulantes que tiene entonces todo el tiempo te están permatraqueando entonces tenés que tener reparaciones sí o sí entonces, tal vez acá en el Scorpion genes les convenga más un disparo instantáneo. que es disparo instantáneo? En el movimiento de la torreta, eh, la retícula no está tan abierta. ¿Ves? Como figura ahí en el, en, la, en, el, en el gráfico este, digamos, ¿no? Esperen que se los pongo de vuelta. Ahí va. Bueno. Básicamente eso. Después las habilidades son las de todos los cazas, chicos. Eh... Sexto sentido para el comandante, hermanos de armas, camuflaje, reconocimiento, conciencia de la situación, eh, y las que les dije recién, básicamente. Eh, ¿Cómo lo llevo equipado? Lo tengo con ópticas, lo tengo con la, con la red, y lo tengo con la barra de carga. Si no te gusta esta configuración, le puedes cambiar la red tranquilamente por, eh, a ver, digo, si te gusta, por ejemplo, usarlo muy, muy, muy campero. Yo porque lo uso en una tercera línea, pero también lo uso en una segunda línea. Y, y, y tiene una velocidad, tiene una movilidad increíble este tanque. La verdad es que tiene una habilidad, una habilidad, una velocidad quiero decir. Esta potencia específica para mí no es real. Es un poquito más todavía incluso. Creo que en llano debe tener unos 18 más o menos. Eh, recuerden que los números a veces no significan todo, no lo son todo. A veces vas a ver que, por ejemplo, un tanque tiene precisión... Por ejemplo, el archienemigo 0.31. Estos 0.31 para mí no son reales. Este vehículo debe tener unos 0.36 más o menos, 0.35 como mucho, siendo buenos siendo, siendo generosos. Pero no, esto no tiene 0.31 ni de casualidad. Eh, y este vehículo sí tiene unos 0.28, unos 0.29 más o menos. La verdad que es un vehículo muy, muy, muy preciso. Eh, incluso, digamos, vas en movimiento, te frenás porque ves a alguien, apuntás, disparás y pegás el tiro. Y decís, wow, me han resarpado. Eh, bueno, tremendo, tremendo. La verdad que, este viste que a veces decimos, este vehículo tiene esto en particular. No sé, por ejemplo, la Casatanque, la ISU-152K que tiene lo que Este cañón pega 750, penetra 286 y con APCR penetra 329. Bueno, este en particular creo que tiene lo tiene básicamente todo. Lo tiene todo. ¿Por qué? Porque tiene movilidad, porque tiene un apuntamiento de 1,89 que es nada. Es nada, nada. No te das cuenta y ya cerraste retícula. Tenés, una, tenés buena depresión, tenés menos 7 grados que está muy bien. 14 grados de elevación que No está nada para nada mal Después la velocidad de giro del cañón Es de 20 grados A ver, no es la más rápida del mundo Pero tampoco es la más lenta, ¿bien? Está bien, está bastante, bastante bien Obviamente si te agarra un ligero Te va a trolear seguramente Porque ya te digo, el giro de la torreta No es lo mejor que tiene, seguramente Pero la torreta ten en cuenta que te gira 360 grados, gira Completa, completa A diferencia de la 130 pm Que sería el Scorpion ruso, por lo que se dice Cuando salió la 130PM Se decía eso, que este iba a ser El rival del Scorpion G Pero en mi opinión personal Recuerden que estos son videos subjetivos Vos tal vez podés opinar otra cosa Y estoy de acuerdo y me parece muy bien Pero en mi opinión La 130PM no le llega Ni a los talones Al Scorpion G ¿Por qué digo esto? Primero por el tema de lo que es el cañón. Ya dijimos la dispersión. Esta dispersión no es real. La velocidad de apuntamiento. Acá le tuve que poner un apuntamiento para que llegue a esto. Y, y es que si no, cerraban dos. Es que no. Ya, realmente a veces no sé qué hacer bien con este cañón porque no me funciona como debería. Siento que no es lo preciso que dice acá. Eh, los tiros a veces se van a cualquier lado. Por ejemplo, me pasa muchísimo. Muchísimo con este tanque en particular que los tiros hacen esta parábola al suelo. Al suelo Pones autoapuntado para que vaya al centro Y hace al suelo No sé, como que si la munición pesara Más de lo que corresponde Bueno, con este tanque no me pasó eso No me pasó ni con la P, ni con la PCR Por supuesto, menos que la PCR es un misilazo apetás clic y automáticamente se Vuela el enemigo Tiene una velocidad zarpada La velocidad de la munición Lástima que no tengo el mod del protanqui Que el protanqui te dice la velocidad de salida De la munición en cada cañón en el mod que tengo, no, que solamente lo tengo por las marcas y, y el Winocho y todas esas boludeces, pero no no te dice eso. Pero estoy seguro que este debe ser por lo menos de unos. Corríjame si alguno tiene el ProTanky, y tiene la Su-130pm, pero debe ser, o se fija por ahí por internet, debe ser de unos 800 más o menos esta hit. La siento como muy, muy de de, de, de, de, de cañón derp. <risa> ¿Viste el típico eh, tiro del Type 5? Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero... O típico tiro de KB-2. Lo, lo siento así como muy... Ya sé que la munición hit es más lenta porque es una explosiva... Es un alto explosivo, ¿bien? Es un antitanque alto explosivo. Pero... Pero bueno, esa es la ventaja que tiene también el, el, el Scorpion sobre el... El 130pm. O la 130pm. Que es que tiene munición APCR. Y esta munición es lo más. Lo más de lo más. ¿Por qué? Porque tiene 311 y porque esos 311 penetra prácticamente todo. Si con AP no podés llegar a entrarle, porque tal vez a unos 400 metros tenés unos 240... Fíjate que no baja mucho lo que es la, la, la penetración de 246 a 100 metros. A unos 500 baja 241, o sea, prácticamente nada. Fíjate... Oh, perdón. Fíjate que con APCR... A 100 metros penetras 311 y a unos 400, más o menos, unos 270 y pico, más o menos, a unos 400 metros, 275, aprox, lo que no está nada mal. Tal vez puede que tengas que elegir, eh, cuando ves tier 10, algún que otro rival, digamos, si tenés un tipo 5 que es muy duro, y lo tenés a 500 metros, tal vez lo mejor no sea tirarle a él, a él. Digamos, tal vez si al lado de ese justo tenés un 140, o aparece un 430, o aparece otra cosa más blanda, digamos, tal vez te convenga tirarle otra cosa. Pero por lo general con este cañón no vas a tener ningún tipo de inconveniente, lo penetra todo más que nada por la velocidad que tiene ese, ese, esa munición. Bien, recarga. Eh, recuerden que no dije esto, pero pega 490. Tiene un daño de 490, el cual lo vamos a estar sacando prácticamente siempre. A veces te mete algún low roll, pero tenemos muchos high roll también. De unos 500 y largos. Eh, la verdad no está nada mal. Podés pegar 613 como máximo. Y estás recargando en unos 10 segundos. Recuerden que la 130 pm pega 520, pega un poquito más. Y recarga en unos 11 segundos. 10 con el son 11. Y este recarga en 10. O sea, tenemos... Eh, casi un segundo menos bien de recarga La velocidad de apuntamiento, como dijimos 1.89, nada, prácticamente nada Recuerden que lo llevo con chocolate Si no le pones el chocolate, le pones el matafuegos Debe estar en 1.90 y pico 1.97, no está nada mal igualmente Y la recarga en 10.45, bien Pero yo se los voy a poner así Como yo creo que deben llevar este tanque Porque realmente si no tenés créditos Para llevar este tanque... Es, es, es que es, es un sacrilegio Mira que yo no tengo tantos tantos créditos Hay gente que tiene 30 millones Yo tengo 5.9, 6 millones Pero eh, este tanque en particular Creo que tenés que llevarlo con, con chocolate Porque se lo merece, hace la diferencia Ese 10% más a la tripulación que le da Las raciones extra de combate Como ya sea chocolate, eh, raciones extra El café fuerte El buchi o los onigiris O espagueti, lo que sea De cada nación te hace la diferencia Puntos de vida, 1150, lo comparamos con la 130PM que tiene 1100, incluso en eso también le gana la 152K, 1200, el Wansu chino, 1100. ¿Por qué tengo estos acá? Porque básicamente son tanques premium, chicos. O sea, por eso los puse. El Turtle que no sirve para nada, ¿viste? o sea, el Turtle este me da un poco de lástima. Porque está tan denostado, pero este tanque, ¿sabes lo que tiene de malo? Perdón que me voy un segundo. Lo único malo que tiene es eh, la movilidad. Porque no, no, o sea, si lo escondes bien y lo pones tipo en una especie de cooldown, tiene mucha depresión, tiene menos 10 de, menos de depresión, con lo cual pasa muy difícil que te, penetren, que te penetren. Ahora, si lo encontrás mal ubicado en el medio de la nada y te traquea, antes en bosta ahí, y... pero está muy desnostado. Este está bueno, me gusta a mí, mirá, en 5 segundos estás pegando 330. DPM de 3300, o sea, creo que tiene más DPM que el. Mirá, tiene más DPM que el Scorpion, pero bueno. Me fui, me fui, me fui. Eh... O sea que están bien, los puntos de vida están muy, muy, muy bien. Potencia de motor eh, barra peso, 38 toneladas, 650 de potencia de motor, lo que nos da una potencia específica entre... ¿Qué es la potencia específica? Ya se los he dicho, pero pues se los recuerdo por las dudas. Es la relación entre el peso que tiene el vehículo y la potencia del motor. Mezclas esas dos cosas y es la potencia específica, ¿bien? Eh, que es 16.78, no está nada, nada mal chicos Este supuestamente tiene una potencia específica de 16.33 Pero es que apenas veas una lomita, una subida con esto estás en el horno Porque empieza, vas bien, vas bien, vas bien Y ya cuando ves algo que empieza a elevarse Empieza a caer, caer, caer, caer, caer, caer, caer Y va despacito y despacito En cambio el Scorpion va a las chapas Llega a unos 60 kilómetros por hora 20 en reversa, velocidad de rotación 35, la velocidad de rotación De la 120 mpm está mucho mejor La verdad que en el sentido sí rota bien Sobre su eje, y estos 65 Alguna vez puede que los alcances, pero acá los vas a alcanzar Seguro con estos Con este Scorpion G Camuflaje chicos, otra de las cuestiones Importantes, 511 Yo por eso lo llevo con la red de camuflaje Bien, Si no tendríamos unos, ya te digo 355 bien yo realmente y eso que lo tengo a todos con la habilidad de camuflaje bien ¿Cómo potencias un, ca un camuflaje de un vehículo bueno acá te dice chocolate te da un 0.75 más 0.12 eh... después te da camuflaje lo que es digamos el, el, el, la pintura por decirlo así te da más 4 después hermanos de armas te da un poquito más y la habilidad de camuflaje te da un poco más ahora si ¿sí le metemos la red de camuflaje de estos 355 pasamos a unos 511. Yo creo que realmente este tanque debe... No sé si debe llevar. Pero estaría bueno que, que, que lo pruebes por lo menos con esta configuración. A ver qué te parece a vos. Eh, yo te lo, te lo recomiendo. Y, y vas a ver que te va a funcionar. Si a esta configuración le sumas el hecho de esconderte bien. O sea, esconderte bien quiere decir aplicar la regla a los 15 metros. Por ejemplo aparece un rival vos estás, lo espoteas porque estás pegado a un arbusto automáticamente cuando lo espoteas tenés 10 segundos un toque te vas para atrás dejás que el arbusto deje de ser transparente y se ponga como una pared verde y ahí sí disparás esa es la regla de los 15 metros ahí, ¿por qué? porque supuestamente cuando vos disparas tu cañón emite una onda de gases y una onda expansiva por decirlo así, expansiva entonces eh, te van a detectar, ¿bien? Pero si haces eso, supuestamente Como que el arbusto tapa toda la, la onda expansiva Y no te detectarían Tendría mucho más camuflaje Creo que si no mal recuerdo es un 30% más de camuflaje Que te da eh, hacer eso de los 15 metros Que es un montonazo eh, Sumado a esto que tenés una buena visión Dentro de todo, 446 rango de visión Recuerden que este yo lo tengo equipado Como para asaltar al enemigo Bien, entonces mmm, No sería tanto así Digamos, el hecho de estar siempre en una tercera línea. Pero la cuestión es que tenés un buen camuflaje y tenés un buen rango de visión. Entonces, y mirá que tengo 84% la de reconocimiento. Tal vez, si sí, vamos a desmontarle esto. No, vamos a gastar 10 de orito. 4.46, dijimos bien. Ahora tenemos 406 metros. Si te gusta ponérselo, le metes un telescopio binocular. Y te gusta usarlo en la tercera línea. Tenés 507 metros. Es una guasada. Es una barbaridad. 507 metros es una locura, chicos. Eh, es que vas a detectar todo lo que ande cerca por ahí. Cerca tuyo lo vas a detectar Segurísimo porque es tremendo El alcance de señal es muy bueno también 780 metros, le puedes poner la habilidad Después de señal amplificada Y vas a poder, eh, tus compañeros te van a poder Avisar de las posiciones enemigas Digamos eh, Que es el último circulito que tenés en el minimapa Si tenés los tres círculos El primero es tu rango de visión El segundo es tu rango máximo de visión Y el tercero es la radio Bien bueno, chicos, eso. Básicamente, eh, yo esto no lo recomiendo. Óptica de recompensa podría poner, ¿no? A ver cuánto va. No, pero esto hay que pagarla. Nah, nah, nah. Vamos a poner las comunes por ahora. Vamos a poner las comunes. Que si no, creo que hay que pagar los 3 millones de créditos me parece. No sé, no importa. Déjalo así, déjalo así por ahora. Después veremos más adelante. Eh, como dijimos, 446 metros, chicos Ahora sí, vamos a hacer una cosa Voy a pausar acá y vamos a ver Las replays que tengo preparado para ustedes Que básicamente son las poquitas partidas que jueguen No juegué mucho, creo que tengo como o sea, un par de partidas, no me acuerdo, pero no importa, vamos Bueno chicos, tenemos Un pequeño inconveniente Básicamente, vamos a tirar Batalla acá en vivo Y en directo, ya o sea, ya fue Voy a tirar, eh, Batalla y que salga lo que Dios quiera Porque el tema es así Cuando Cambia la versión del juego O meten un parche o lo que sea Las replays anteriores como que se van cagando Bueno, se me cagaron las replays, no importa, ya está, ya fue Que sea lo que Dios quiera Así que bueno, la jugamos La jugamos nosotros así como venga A lo macho No entiendo por qué me ponen los colores de cosas y lo, estoy así anonymizer anonymizer Bueno, eh, estamos en una partida de tier 8 y tier 9. Bien, vamos a ver cómo se comporta este Scorpion Jesus. Esperen que voy a bajar un poquito de volumen a esto por las dudas, que esté muy fuerte. Vamos, eh, qué ligeros hay. Ok. Ahí estamos. Vamos a, poner, a ponernos en las posiciones que se ponen los casas en principio. Vamos a ver después de qué va. Cómo se va a ir dando todo. Eh, tenemos dos pesados que vienen para acá. Y no tenemos ningún medio que nos cubre. Que nos cubra el lado. Uh, el lado izquierdo. No, es que es imposible ponerse a nuestra distancia en la cúpula de comandante. Uh, um... Lo bueno que es poder girar toda la torreta, ¿no? O sea, te puedes poner una poción así, ponele. retranqui. Ahí aparece el ST. El ST-A. muy fino, a veces ni, ni, ni vale gastarse 44 y un golpe crítico en el IS-3 STA. bueno, ves que la munición me hace esto, de que baja así van todos los tiros de la, de la 130PM es como que siempre pasa esto, digamos no de que, pum Recuerden que se los dije hace un rato. Mm, sí, no creo... Me voy, me voy de acá porque no... no es, estamos perdiendo el tiempo acá y no, no estamos, estamos absolutamente nada. Eh, nos están torreteando un IS-3. Estamos lejos. Eh, no sería la mejor opción estar ahí. Que destruya el bk 7101 7501K, que no sé cómo lo destruyó, la verdad. Fíjense la movilidad que tiene este este Scorpion G. No, mentira, Scorpion Geno, Scorpion, Scorpion. No es Scorpion G. Es el Rain Metal Scorpion. Vamos a cambiar la posición. Automáticamente nos ponemos acá a ver qué onda. 3, 2, 1. Va, adentro. Fíjense, y te mueves por las dudas. Fíjense la diferencia que es estar en un lugar en el cual no estás haciendo nada. Después te podés ubicar nuevamente en una nueva posición. Adentro. T-49. Perfecto. Te vas por las dudas. Pegas y retrocedes. No tanto como yo, ¿no? Exagero un poquito ahí. 3, 2, 1. Adentro. Estamos en una posición en la cual no estamos No estamos haciendo absolutamente nada De aquel lado Bueno De aquel lado no queda mucho más que Ese RHM El TS-5 que podría Tal vez haber ido allá a acompañar Nosotros tal vez también podríamos haber ido eh, Pero bueno Nada. 1430 de daño, chicos, en tres tiros. Fíjense que nuestro equipo no es muy. No está muy Battle Como se dice habitualmente. Se la come el EBR. En vez de pasar por acá atrás, no, pasa por el medio de los pesados para que le peguen. You are joking? Me? Really, nigga? No me disparé, no me disparé. George me? No vi que estaba la sub ahí. Ahí tenemos 400 más. Fíjense lo que les dije del tema de, hacer, eh, de irse a de la arregla a los 15 metros, ¿bien? Siempre, siempre que puedan. Si tenemos una explosiva lo volamos. Dos mil cuatrocientos de daño llegamos por el momento. a tu casa 2700 y tenemos la medalla de Colopana, Colopanopa. 490 y me corro ay, 3200 de daño tengo miedo <ríe> bueno chicos, está bien 3000 de win 8, eficiencia buena 3200 de daño no está mal, no está mal. A veces uno hace lo que puede. Pero bueno, chicos, básicamente así, así hay que jugar este Scorpion. Te quedas en un lado. Si ese lado no hace nada, te moves. Si en ese lado pegas y te rompen el flanco, vos no estás para. Vos estás para colaborar bien. Con el equipo, vos no estás para romper un flanco No estás para avanzar Y ir a, a romper eso eh, ¿Entendés? O sea, vos no estás para No sé, como estaban los pesados allá En la parte derecha del mapa Lo que sería, a ver, déjame pensar eh, Por la zona de, de, de, de J... ¿Qué sería? J7, yo qué sé Por allá en la punta Más o menos ya en la punta porque estamos en el otro lado, ¿no? en, la, en la parte de las vías, por decirlo así. Eh, entonces, nosotros no estamos para ir a la ciudad, a la parte del pueblo, por decirlo así, e eh, intentar romper nosotros por, por, y poniendo blindaje. Pues no somos un, un IS-3. Acá los que tenían que poner era el BK-7501K, que se fue con un 0 de daño. ¿Entendés? No era top tier, es realista, vamos a ser realistas, no era top tier. El top tier era el 430, porque una partida de tier 9. Y... Eh, perdón. Quise poner... Ver la hoja de servicio. Mira, un winocho moradito. Me gusta, me gusta. Muy bien. Bueno, pero fíjate. Eh, el IS-3 de ellos, que estaba bien puesto, estaba bien plantado. Este muchacho eh, tenía clarísimo que tenía que asomar torreta y disparar desde ahí. Bien, que fue básicamente lo que hizo. Eh, nuestro BK se fue... Mmm, con un tanque que tiene... que, Si bien te podés poner... O sea, yo creo que este es un mapa ideal para el BK. ¿Por qué? Porque te pones haciendo side scrapping... Eh, para aquellos que no conozcan el vehículo... Pero ahí soy... todo el vehículo... No sé si lo tengo... Por ahí no importa. No calienta. La cuestión es... Fíjense que tiene la torreta trasera... Y tiene todo el chasis adelante... Con lo cual podés hacer mucho daño ahí... Podés cargar un par de explosivas al, al IS-3 en la torreta. Que encima tenés un cañón bastante grueso. Eh, un 130 milímetros. Con lo cual vas a poder hacerle daño seguramente. Y después angulas. Y va a ser difícilmente para el IS-3 poder penetrarte. Pero bueno. Allá es, no importa. La cuestión es. El Patriot también. El otro pesado. Fíjense los pesados. El Patriot. Cero de daño. El bk 7501 Cero de daño. El 58 Muts, Que es un medio... Que te puede, tenés la posibilidad de irte por un lado... De irte por otro... Pegar... Y, eh, eh, incluso pues Hasta espotearle a los pesados en el lado del poblado... Eh, a ver el asistido... Porque capaz hizo asistido... Asistido 44... Disparos realizados 3... Impactos recibidos 3... Penetración. O sea... De los 3 que tiró... No pegó un tiro... Ni siquiera... O sea... Ni siquiera los pegó... Yo no estoy criticando... Estoy diciendo... Vamos a analizar... Esto tienen que hacerlo siempre que puedan... no Y que tengan tiempo... Analicen el motivo por cual una partida se pierde... O si vos la jugaste bien... ¿O la jugaste mal? ¿O por qué? ¿Entendés? Entonces, ahí te vas a dar cuenta por qué perdiste la partida. El TS-5, 1100 de daño. Está bien. 770 de bloqueado. Daño causado por asistencia, 1500. Un, un TS-5, 1500. Bien, muy bien. Pero bueno, chicos. Fíjense que, básicamente, les di una ideita de lo que es el tanque. Y, y, de, lo, y de lo bueno que es. A ver, el hecho este de... ¿Cuántos créditos nos dejó? 20.000 20.000 Y eso que tiramos un par de premiums Y un par de AP ¿eh? Porque al IS-3 La primera que le tiré Le tiré AP Y después le tiré eh, APCR 20.800 Y, y no, está, no está nada mal chicos La verdad que le pegamos Al T49 Le pegamos al IS-3 Le pegamos al Lorraine Le pegamos al RHM Dos tiros eh, Y recuerden también Que le iba a meter esa explosiva Pero bueno No pude eh, A la Su-101 también Y al Scorpion G también pero bueno amigos, básicamente eso Espero que les sirva, espero que les haya gustado eh, Espero que le hayan pasado bien Que se hayan divertido Y como siempre les digo, muchas gracias por todo Abajo les estoy dejando el link Del de grupo de Whatsapp ¿Ya cuánto 31 minutos, si no es que se hace re largo Y no quiero hacer los videos tan largos Siempre digo lo mismo y me termino estirando un montón eh, fue, Lamentablemente lo malo es Que fue una derrota, ¿no? me hubiese gustado eh, Que fuera una victoria Pero bueno si no, es que 15 minutos más de partida se va a hacer un video de, 40, de 32 y 10, 42, 47 minutos, no, ni un pedo. Bueno chicos, gracias, gracias totales. Les dejo los links abajo, abajo tienen los links de donación. Si quieren colaborar con el canal, yo se los agradezco un montón. Eh, tienen los links de mercado de pago de Paypal y todo eso. Si quieren, pueden, tienen la posibilidad. Se los estoy eternamente agradecido. Si no podés, no hay ningún problema. Acá están dando para hacer videos todos los días y que te diviertas y que la pases muy, muy bien. Gracias a todos, gracias Emma que me has regalado Este Scorpion y lo disfruto un montón Fíjate que tengo daño promedio de 2500 Por partida, porque es una bestia Es una locura eh, Y nada, es lo mejor que hay Muchas gracias, cuídense y nos vemos en la próxima Chau chau